Un fuerte saludo a toda la gente que se esté uniendo a esta transmisión de eh, Por la tarde, ya les había comentado que iba a estar transmitiendo por la tarde Para que pudiéramos leer algunos libros y platicar sobre los temas que hay en los libros Hemos ya hecho algunas otras transmisiones En donde pues hemos tenido muy buenas conversaciones con los libros que hemos leído y hoy les traigo otros tres libros diferentes para ver cuáles cogen y a ver de qué hablamos esta, esta tarde. Mientras tanto, vamos a dejar que esté entrando la gente a la transmisión en YouNow, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Facebook y en YouTube. Les agradezco por las compartidas, por los likes, por los regalitos, por las super chats, por las estrellitas que me apoyen allá en Facebook. Gente de Facebook, apóyeme con las estrellitas. Gracias por ayudarme. Dice Elena, vamos a la macro de Monterrey. ¿Qué, hay, qué va a haber en la macro o la macro de qué se trata en Monterrey, Elena Ove? Hola, Oxlack, buenas, T buen tema el de hoy, Marco. Pues es que el tema de hoy va a ser de acuerdo. Saludos, Oxlac, excelente tarde, Fabricio Solorio, gracias. Allá en Facebook, pues se va a tratar, depende de lo que ustedes quieran, porque hoy les tengo tres libros diferentes: uno de monstruos, otro de extraterrestres y uno sobre la muerte. Ya ustedes escogerán cuál. De esos libros quieren que Al paseo Santa Lucía Ah <risa> ya, ya me acordé a donde fuimos La otra vez, Elena qué onda, somos fan, te respeto Y admiro por desmentir fraudes Gracias somos Novos, un abrazo Saludos Oxlaga, Wendy y Lisbeth Hernández Saludos a Luigi Mal Saludos Oxlack. mi esposa es tu fan Se llama Mona ¿Así se llama Mona? ¿Sí? Es pues un saludo a Mona Entonces es que a veces, no sé, no se sabe con estas personas. A veces pueden estarme troleando. Saludos desde Paraguay, Oxla Castro Un abrazo, Gustavo Rafael Servín. Ahí mero, dice Elena. Pues claro, Elena, cuando, cuando vaya nuevamente a Monterrey, pero ahora no estés de fresa, por favor, porque la verdad si sí estuviste muy fresa esa ocasión y, y, y según no eres así pero hasta te daban miedo las cucarachas que volaban por ahí cerca, y gritabas, y fue, fue muy raro esa, esa salida, Elena. Buenas noches, Oxlac, un saludo desde Bolivia. Rudy Arias, gracias a Yoshi Yoshi, saludos desde Perú. Diego Musicario, saludos desde Ecuador, un abrazo hasta Ecuador. Ayú, Artemis, jaja, ja, ya estás sacando el Ox, ya estás ciscado el Ox. ¿Ya estoy ciscado, saludos? Sí, ya estoy ciscado porque... De pronto me hacen las bromitas y, y luego no me doy cuenta. Eh, vamos, pues, ya están entrando las personas allá en Facebook, en Twitch, en YouTube. Estamos también en Instagram, estamos en YouNow y en TikTok. Así que buenas, Oxlack, like, saludos de Santa Cruz, Bolivia, a Fernando Delgadillo. Cántanos una canción, Fernando Delgadillo. Aquí desde Nicaragua, Oxlack, Chicano Munguía, los, los tres temas están buenísimos, prefiero... Pues miren, aquí les voy a presentar los libros del día de hoy. Hoy seleccionamos uno que se llama Encuentros con Monstruos. Pues aquí habla eh, sobre difer diferentes encuentros con monstruos, con criaturas extrañas en el mundo. Así que podría ser este el número uno, libro número uno, Encuentros con Monstruos. Van a escoger solo uno porque pues, se trata de que vamos leyendo y vamos aprendiendo sobre esto. El número dos es el libro de la historia de la muerte. Ay, a ver, ahí pasó algo raro. Ahí está. El libro de la muerte es el número dos. Dice: La historia de la muerte, creencias y rituales funerarios. Ahí está el libro número dos, el libro sobre la muerte. Y el número tres dice. ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? El 1, 3, ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Muy buenos los tres libros. Así que ya depende de ustedes cuál es el que quieran. El 1, el 2 o el 3. El 1 es el de monstruos. El 2 es sobre la muerte. Y el 3 es sobre por qué no hay extraterrestres en la Tierra. ¿Cuál de los tres temas quieren que abordemos el día de hoy? Hagan sus apuestas. Pongan número 1, número 2 o número 3, dependiendo cual quieran. El que tenga mayor número de votaciones. Entonces pondríamos, eh, le diríamos ese. Vamos 2 y 3, 2 y 3, 3, 2 y 3, 2 y 3, 1, 2 y 3, 2 y 3. Vamos empatados entre los 2 y 3. ¿Esos libros se pueden conseguir en Chile? No creo, eh. Esto es mexicano. No. Los, los tres libros son mexicanos, ¿eh? O no, a lo mejor este es español. Ahorita vemos el de la muerte, me parece que puede ser español, pero los demás, los otros dos son mexicanos, son muy interesantes. Estamos entre el 2 y el 3, el 2 y el 3, el 3, el 3, el 2 y el 3. Bueno, vamos, vamos a quitar el número uno, que es el de Encuentros con Monstruos. No quisieron saber sobre monstruos esta tarde, así que vamos con el de la muerte. O el de por qué no hay extraterrestres en la Tierra. Aide dice que el 3, en los extraterrestres, Isabela, allá en Instagram, dice que el 2, en TikTok, dice, eh, ¿cuál dicen en TikTok? El libro de Chalanes y Maca... ¿Qué? ¿Qué? Soy tu maestra. El 2, el 3, Felipe Eduardo Ox, hace unos años encontré cerca de una zona que una carita de barro con rasgos muy peculiares, me gustaría que la vieras. Creo que sí, mándamela, mándamela, el 2, el 2, el 2, el 3, el 3. Uy, está muy parejo. A lo mejor vemos los dos, ¿no? Porque hoy está tan parejo que no sé. Vamos a, a leer parte de los dos, ¿qué les parece? Vamos a empezar con el por qué no hay extraterrestres en la Tierra. Si nos da tiempo, pues leemos parte de los dos. Si no, solamente uno. Ha ganado, me parece, que el número 3 por el momento. Pero si se vuelve tedioso, nos vamos al número 2, que es el libro... De la historia de la muerte, sale este libro está muy interesante, yo le, lo leí hace ya algunos años, tengo todo el resumen, eh, tengo las, las los los, los puntos más, más correctos no, los puntos más importantes de este libro y lo tengo resumido, o sea, resumido el libro, está resumido el libro <risa> en Word lo tengo tengo el libro resumido en Word, ¿ok? <risa> Entonces, está bien interesante porque trata precisamente de eso, del por qué no hay extraterrestres en la Tierra, por qué los extraterrestres no nos visitan. Este es un libro científico. Este sí nos habla precisamente con bases el por qué los extraterrestres no pueden visitarnos. Y esto... Eh, derrumbaría todas las ideas de que los extraterrestres vienen a vernos voy a leerlo eh, la parte de atrás dice la idea de la existencia de seres vivos e inteligentes en otro lugar del universo es fascinante y ha pasado probablemente por la cabeza de casi todas las personas en este libro se discuten las posibilidades de que una civilización se haya desarrollado en otro rincón del universo y enmarcan los fenómenos que promueven y que inhiben la generación de la vida y su ulterior evolución hacia la conciencia. Los argumentos están basados en la física, la química, la astronomía y la biología que hemos aprendido a lo largo de nuestro propio desarrollo. Las enormes distancias involucradas, la velocidad de desplazamiento y transmisión y el tiempo de vida de una civilización imponen enormes limitaciones para la localización, comunicación y contacto entre dos civilizaciones tecnológicamente inteligentes. El tema es susceptible a la polémica porque muy pronto en una discusión nos pone en la frontera misma del conocimiento, en varias disciplinas, lo que por un lado hace el problema muy interesante, por otro lo hace vulnerable a la inclinación natural en el ser humano a la fantasía. Reciba al lector una invitación a no dejarse tentar por la simpleza de admitir cualquier cosa como posible, solo, por no, sabemos, solo por, por no lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo. La ciencia no lo sabe todo, pero es capaz actualmente de establecer o predecir algunos límites fundamentales a nuestra imaginación desnuda. Armando Arellano Ferro nació en la Ciudad de México, obtuvo su licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y su maestría y doctorado en astrofísica en la Universidad de Toronto. Es investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional del Estado de México, no, Autónoma de México, de, desde 1983. Su campo de actividad es el de la astrofísica estelar por medias observacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde la fundación de 1984. Así que este Armando Arellano Ferro pues nos va a decir por qué los extraterrestres no pueden visitarnos. Hay, un, hay limitaciones en las cuales los extraterrestres no podrían venir aquí a la Tierra. Y este libro, eh, pues me parece que es de 1900, 1986, dice Desde el nacimiento de la colección de la divulgación científica del Fondo de Cultura Económica de 1986, esta ha mantenido un ritmo siempre ascendente que ha superado las aspiraciones de las personas e instituciones que hicieron posible los científicos. Siempre han aportado material con lo que han asumado a su trabajo la incursión en un campo nuevo, escribir de modo que los temas más complejos y casi inaccesibles puedan ser entendidos por estudiantes y los lectores sin información científica. Muy bien, pues aquí tenemos ya el, este libro del por qué no hay extraterrestres en la Tierra. Empezamos con una frase, vamos a empezar con una frase, al menos Latinoamérica nos vendría hasta, ¿qué? A La delincuencia, ¿de qué estamos hablando? Hay unas limitantes del por qué no hay extraterrestres y son las grandes distancias, pero también las condiciones que permiten la vida, dice Arles. Buenas, buenas, Kip, buenas tardes. ¿Por qué no tiene, tienen pase de movilidad, dice Carlos March? Y un abrazo para la gente que me está viendo en TikTok, en Facebook. Por favor, en Facebook, apóyenme con las estrellas, gente, por favor, apóyenme con esas estrellas en Facebook. Vamos a ver por qué los extraterrestres no pueden venir a, a la Tierra. Empezamos con una, una idea de Giordano Bruno, que dice, en efecto, no hay razón ni defecto de los dotes de la naturaleza de potencia activa o pasiva, que obstaculicen la existencia de otros mundos en un espacio que posee un carácter natural idéntico al nuestro propio espacio que está lleno de por todas partes de materia. O sea, no le entendí nada. Es de Giordano Bruno, de 1584. Giordano Bruno es el que hablaba precisamente que nos encontrábamos en un sistema planetario y que nosotros girábamos alrededor del Sol y no que la Tierra era el centro del, del universo, el centro... De, del espacio, sino que nosotros girábamos alrededor de la Tierra y a Giordano Bruno lo terminaron quemando en la hoguera, lo encerraron y después lo terminaron quemando porque eh, hablaba precisamente sobre cómo era nuestro sistema planetario, dónde nos encontrábamos nosotros en el universo, algo que ellos no podían saber en aquella edad media, no había modo de saber en dónde nos encontrábamos, ni cómo era la Tierra. Giordano Bruno ya sabía, ya se imaginaba, ya lo, eh, lo proyectaba. Él se inspiró tanto en quiénes éramos y dónde estábamos, que pudo imaginarse un sistema planetario, cosa que a la religión no le convenía, no le gustaba, y por eso Giordano Bruno fue perseguido, fue encerrado y terminó siendo un mártir de la ciencia por hablar acerca de quiénes éramos y dónde estábamos. Dice Jenny, aquí igual algunos conocidos ya están en el bicho en estos días de la fiesta. A mí no me da gracias a Dios, Jenny, hay que seguir cuidándonos. Saludos, Oxlack, Lupita Romero, un abrazo a Lupita Romero, gracias. Tuve profesores que salieron de la Facultad de Física en la UNAM, pensaban lo contrario, Ah, que pensaba lo contrario, que sí, podían venir los extraterrestres a la Tierra. Bueno, vamos a empezar con, con el capítulo 1, ¿no? Porque pues hay mucho, mucho texto aquí. Dice, vamos, bueno, a lo mejor sí hay que leerlo completo porque si no, no le vamos a entender. Dice, buenas tardes, Oxlack, una pregunta, ¿dónde crees tú que se haya iniciado las explicaciones? ¿Explicaciones en México o crees que hayan venido de, de afuera? ¿Qué? ¿Dónde crees tú que se hayan iniciado las explicaciones en México o crees que hayan venido de afuera? ¿Explicaciones? Hola, buenas tardes, Oxtlac, Saludos desde Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, muy interesante tu pregunta. Eh, Zúñiga Patti, saludos, Zúñiga Patti y a Jenny Love también, gracias. Dice, todos los argumentos que se manejan en este libro están basados en el conocimiento adquirido por el ser humano a lo largo de su presencia en este planeta, su experiencia, su vivencia y su desarrollo intelectual. Las afirmaciones que se encuentran en este libro están, por lo tanto, fundamentadas en nuestro acervo de conocimiento que no es escaso. Ahí está. Así que esto se habla con la pura verdad de la ciencia. ¿Qué opinas de la de Randonáutica? Pues me gustaba mucho la aplicación de Randonáutica. Eh, yo no sé si siga funcionando. Al parecer la habían descontinuado, no sé, pero les tengo en un futuro una, una sorpresa porque estamos trabajando en un proyecto que no les puedo decir actualmente, pero si funciona el proyecto, será algo novedoso a nivel mundial. Así, así de, de metidos en la tecnología estamos nosotros. <risa> Dice, capítulo 1, vamos por el ¿Por qué no, los extraterrestres no pueden visitarnos? La vida en nuestro rincón del universo. O sea, en nuestro rincón del universo hay vida, somos nosotros, somos, son las plantas, son los animales, son todos los seres que respiran, que tienen existencia, que, ten, que tienen vida. Existe un mundo en términos de probabilidad. Esto es algo que roza el límite de lo imposible. Habría sido más fidedigno, si casualmente no hubiera habido nada, en ese caso nadie se habría puesto a preguntar por qué no había nada, Justin Gardner, Maya del año 2000 es decir, que, que nuestra existencia es una fortuna, es milagrosa, es algo algo que, que llegó de la forma más inesperada, es mucho más fácil la no existencia que la existencia misma en nuestro rincón del planeta, en nuestro rincón del universo. Es decir, en este pequeño fragmento nos está hablando quizá también de algo muy interesante porque quizá si es por coincidencia que nosotros existamos y que haya vida, Quizás solamente esa coincidencia pudo haberse dado en solo un pequeño espacio en el universo. Es decir, podríamos estar solos en el universo. ¿Se imaginan que en los otros planetas no haya vida? Que solamente seamos nosotros con la existencia, con la vida en todo el universo. Dice Matzer Poppe, ¿te ves pelón Oxlack? Pues estoy pelón, mi hermano. Pues estoy peor. Mira, tengo el cabello muy delgadito. ¿Qué opinas de Mario Lara que sigue subiendo sus videos? Pues opino que no tiene otra cosa que hacer y que hay muchos ingenuos que le creen y muchos ingenuos que defienden que sus videos son reales y por eso sigue subiendo videos. Porque si la gente dejara de verlos o dejara de pensar que los videos de Mario Lara fueran reales, pues Mario Lara no tuviera nada que estar haciendo eh, videos, pero como la, hay mucha gente que sí le cree, por eso sigue Oxlack, hay una historia de extraterrestres que me gustaría revises en tu correo te la mandé desde Colombia, un abrazo gracias a todos, gracias a Carlos March, Oxlack, ¿has usado GhostTube? no, pero eh, sí he usado PornTube no es lo mismo ¿No es lo mismo Ghost top que Porn tub. No, güey. Pues, ah, ¿no? Sí. <risa> ah, creo, que, creo que dije algo que no tenía que haber dicho. Hagamos que de cuenta que no, no respondimos esa pregunta. Si es un Patis. Oxlack, solo no te jales el pedo. El pedo, el pelo, digo. Eh, mira, incluso ya hasta se me ven un poco de, de canas. Se me ven canas. Pues, y se me ve ya el, el cabello... Eso es porque tengo mucha testosterona. O sea, los hombres que se quedan calvos es porque tienen mucha testosterona. Son muy machos. Ven mucho porntub. Son muy sementales, son machos alfa. A los que se les cae el cabello. Barba de leñador. Bar no, eso no tengo, no tengo. No tengo barba de leñador. Hagamos de eh, que eso no. Eso no. Entonces por eso a la gente que se empieza a quedar pelona es porque es muy macho. Por muy macho. Tiene unos cojonzotes. Saludos, Sofla, te comentaba en YouTube que ¿dónde crees tú que se hayan iniciado las exploraciones en México o fuera de México? ¿Cuáles exploraciones? iniciado las exploraciones en México o fuera de México? Ah, las exploraciones paranormales. No, las exploraciones paranormales es, es, un, eh, es una práctica que se tiene des, de, desde diferentes países eh, Europeos y de Estados Unidos, por eso se llama Urbex. Es, eso ya viene desde de, de fuera de México. Las exploraciones, casi todo lo que se hace en Latinoamérica, son copia de algo que ya se hizo en Estados Unidos y también de algo que ya se hizo en Europa. Así que las exploraciones paranormales no son no son nuevas ni son de México. Son eh, de, de Europa, son de Asia, son de Estados Unidos. A nosotros nos llega retrasado. Fíjense que en México les llega, nos llega retrasadas las cosas. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, frente a Japón, tenemos 10 años de retraso, 10 años de retraso tecnológico. Y de Estados Unidos también tenemos algunos años de retraso en cuanto a las cosas que comienzan a ser tendencia o que comienzan a ser uh, a moda, etcétera Nos llegan después... Nosotros que estamos pegados, México que está pegado a Estados Unidos. Pero, países como Centroamérica o Sudamérica están mucho más atrasados, sin ofender a todos los centroamericanos o sudamericanos, están mucho más atrasados precisamente por el, el área donde están ubicados. A México, México está retrasado, de, de Estados Unidos y de Europa, pero a la vez está menos retrasado porque está pegado a Estados Unidos pero ya empezando por Centroamérica y Sudamérica, eh, comienza a haber um, mucho más retraso cultural o de tendencia mundial. Ejemplo, cuando yo fui a Costa Rica, la gente en Costa Rica todavía seguían viendo telenovelas que en México habían pasado hace muchos años y veían programas que en México eh, ya, no, ya no se veían. Les parecía... Eh, o sea, ellos se entretenían con programación que en México ya había pasado desde hace bastante tiempo. Y entonces nosotros ya estábamos en otra, en otra onda y en Costa Rica estaban pues todavía con cosas que México ya había desechado. Eh, escuché una historia de lo que pasó en Roswell y supuestamente uno de los pasajeros extraterrestres se comunicó telepáticamente con una enfermera y le dijo que ellos eran botánicos y que nuestro sistema solar era como un patio trasero de la galaxia, por eso nos visitaban, y si lo hicieran fue ya hace mucho tiempo, y ya se recolectó toda la información que querían de nuestro planeta, dice Diego Zaragoza, ¿eso dónde lo viste mi hermano? Pero si seguimos la unión del planisferio Sudamérica, está más cerca de Japón, pero si seguimos la, uni la unión del planisferio, sí, no me refiero a, a la ubicación física de los países, sino a la ubicación comercial de los países. Entonces, por ejemplo, todo lo que llega de, de, de Asia, todo lo que llega de Europa, pasa por el canal de Panamá y de ahí se distribuye hacia Estados Unidos, hacia México y después hacia, hacia países sudamericanos o centroamericanos. Dice Oxlack, te recomiendo News Snackerdos y David Parceriza ...y verdad oculta, hablan sobre el UFO... ...saludos Oxlack, apenas me di cuenta que estás transmitiendo... vine a ver, si sí, estamos en vivo y en directo... ...estamos hablando del por qué los extraterrestres... ...no nos visitan, Oxlack, viste que según están... ...preguntando a diferentes tipos de personas... ...especialistas en religión, cual sea... ...de cómo reaccionarían ante contacto alienígena... ...pues ustedes, yo les hago la misma pregunta... ...cómo reaccionarían ante un contacto alienígena... ...yo en lo personal... Yo creo que a pesar de que este libro dice lo contrario, y ahorita vamos a seguir leyendo el por qué no hay extraterrestres en la Tierra, yo creo que yo ya no me sorprendería si de pronto tenemos un contacto extraterrestre. Me ilusionaría muchísimo. No me sorprendería porque creo que efectivamente los extraterrestres sí pueden venir, sí pueden alcanzarnos. Sí creo que su evolución y su tecnología sea mayor a la de nosotros y si sí de pronto puedan llegar y hacer contacto con nosotros. Esa es mi creencia. No me sorprendería, me ilusionaría mucho el, el poder tener un contacto con seres de otro planeta. Imagínense lo que aprenderíamos. Imagínense cómo sería esa revolución en el pensamiento del ser humano con respecto a una nueva raza que haya llegado a nuestro planeta y de pronto que quiera hacer comunicación, que quiera hacer amistad, no estamos hablando de una conquista, que quisiera hacer amistad, sería maravilloso, porque los eh, gobiernos del mundo se unirían para poder precisamente tener este contacto con los seres de otros planetas. Los extraterrestres sienten pena por nosotros, dice Zúñiga. Patti, el problema es que no sabemos en qué onda vienen, si nos visitan pero nos hacen contacto en diferentes, se supone que una raza superior realizará contactos con personas específicas. Eh, hasta el COVID y aún así estamos mal, dice RCPNet. Kike, eh, un abrazo para Quique que nos está viendo en TikTok. Y también para la gente que nos está viendo en una Guadalupe. P.G. Gracias a toda la gente que me está apoyando con sus likes en TikTok, chicos. Gracias por ese apoyo tremendo a Ultra Gamer que está aquí, a Juan 70, a Carlotina, a la gente que me está viendo en Instagram y a los que me están apoyando con sus estrellas en Facebook. Gracias, chicos, por ese apoyo de las estrellas en Facebook. Gracias por esas estrellas, de verdad. Vicente Fuentes con todo y su epilepsia atrapa cañón cada video suyo. Vicente Fuentes. No, no sé, Leslie, quién es Vicente Fuentes. Drácula Sway, sí nos visitan, pero es difícil verlos, dice Zúñiga. Vamos a empezar a leer entonces esto. Dice, antes de iniciar cualquier aventura, un viajero debería asegurarse de estar bien equipado, de disponer del mejor instrumental que garantice o haga posible el éxito de su iniciativa. Así, si buscamos pruebas de la existencia de la vida en otros lugares del cosmos, debatimos sobre el posible contacto con nosotros, parece razonable que hagamos un esfuerzo por entender la vida con la, como la conocemos en la Tierra, las circunstancias que hicieron posible su origen y las numerosas condiciones que han permitido eh, su permanencia y su evolución. Quizá una vez hecho ese ejercicio, estemos en condiciones de prever, predecir y hasta localizar otras formas de vida en el universo. Ese ejercicio lo han hecho nuestra especie durante al menos 2000 años, aunque solo durante los últimos 200 años, Hemos adquirido ese instrumental suficiente para enfrentarnos a preguntas de la talla. ¿Estamos solos en el universo? Lo que nos quiere decir en este fragmento es que el hombre... Gracias a Ezequiel por 100 pesotes, mi hermano, de super etiqueta, 100 pesotes argentinos. Mi hermano, qué buena onda. Gracias por ese apoyo. que Eso me, me hace saber que les está gustando las transmisiones. En este pequeño fragmento nos dice que el ser humano ha tenido 2000 años de evolución, pero solamente en 200 años, es decir, hace hace tu bisabuelo, desde la época de tu bisabuelo apenas se han estado eh, organizando los instrumentos para poder eh, tener un proyecto espacial, que nos permita preguntarnos si nos encontramos solo en el universo, es decir, estamos muy en pañales. apenas 200 años de vida en los que hemos podido crear máquinas, crear artefactos y crear tecnología que nos haga poder echar un vistazo al espacio, solo 200 años, o sea, mi abuelita Luchita tenía 100 años apenas, hace unos, unos cuantos años, o sea, <risas> Por eso dije, porque muchos han de llamar a su abuelita Luchita <risas> Entonces imagínense La mamá de mi abuelita Luchita Y ya, o sea, solo dos generaciones Han estado trabajando en herramientas Para poder echarle un vistazo al espacio Apenas estamos eh, encontrando objetos que nos hagan ver Que hay ahí arriba en el cielo es muy poco tiempo lo que el hombre ha invertido para poder asomarse fuera de este planeta. Dice Leslie, date vuelta por el canal de Vicente Fuentes OX. Tiene casos que en otros lados no se ven y explica mucha, en, con mucha enjundia. Es que estos españoles que hablan del fenómeno extraterrestre, que lo hacen con un acento misterioso. Oh, sí, oh. Si eso es lo que tú quieres... Puedo hablar así, y es que el fenómeno OVNI es un fenómeno maravilloso. Estamos en mundouniverso.com, en donde les traeremos lo más sobresaliente del fenómeno OVNI extraterrestre. ¿Será posible que el hombre en 200 años tenga la capacidad suficiente para poder echarle un vistazo a otros seres en el universo? Eso es la gran pregunta, que se han hecho por años los científicos y los amantes de la ufología. ¿Así quieres que hable? ¿Esto te parece bueno? ¿No te gusta un, un chilango hablando del fenómeno ovni? ¿No? ¿Quieres a fuerzas la conquista española? ¿Crees que los españoles por hablar así misteriosamente ya, ya son superiores a uno? ¿Quieres que hable como está Palapeño mejor? Hace unos días hubo un avistamiento ovni en Brasil, lo captó un joven en la tarde, el objeto era súper grande y el presidente de Estados Unidos firmó un acuerdo para que el Pentágono revele todo lo del caso ovni. El, eh, eh, eh, se ha revelado mucho del fenómeno ovni, dice Leslie, más enfocado a lo UFO también. Eh, yo no así si eso, esos... Esos canales de eh, misterio, oculto, punto. Bienvenidos amantes del misterio. de X de X de no es cierto, les estoy jugando, no, no me estoy ofendiendo, estoy jugando. Siempre me tengo que agarrar de botana a alguien, si no, no está gracioso. Muy buenas tus investigaciones, excelente, me encantan, ¿Qué signo eres? Dice Jokar. Depende mi signo, es si me creen o no. Pues yo soy, ¿qué creen que es? ¿Qué signo creen que sea? A ver, adivinen, yo ya lo he dicho con los, las transmisiones de Melissa. El, eh, a ver, ¿qué me dicen? Es broma, les digo, nadie se agüite, eh. yo soy muy llevadito. Nadie se agüite, nadie se agüite porque haga bullying. Esos canales también son buenos. Una pregunta, Oxlack: en algunos archivos desclasificados por el FBI o la CIA, ¿se han encontrado indicios de contacto extraterrestre? Lo que sean eh, los archivos que se han desclasificado solamente hablan del fenómeno OVNI. O sea, el fenómeno OVNI sí si es un fenómeno que ya se desclasificó, que se sabe que se que existe. Pero estamos hablando de lo que es un OVNI, no de lo que serían naves extraterrestres, ¿no? No se ha dicho que sean naves extraterrestres ni que haya contacto extraterrestre. Sí se acepta el fenómeno OVNI como objetos voladores no identificados, desconocidos. Pero no sobre eh, la vida extraterrestre, aún no uno, a aún no, aún no lo sabemos, eso Gaby West Exactamente, soy Pisces El siguiente texto de esta De este libro lo voy a leer como Como lo que le gusta De, de ¿cómo dijo cómo que se llamaba El canal que le gustaba? No, no, era eh, Misterio Gran Gran Misterio Punto es. Voy a hablarles Como español para que se sienta un poco de más misterio. Incluso me voy a acercar el micrófono para poder hacer más eh, prominente las palabras. Bien, el conocimiento acerca del origen de la vida en la Tierra y de su evolución ha sido gradual y lento. Podemos afirmar, sin embargo, que las ideas que conforman la noción que tenemos del origen de la vida, su génesis y su historia, no van más atrás de 1820. Cuando la geología y la paleontología, esas ciencias gemelas observaron la estratífica de varias partes del mundo durante años. Han tenido que desarrollarse, además disciplinarse como la biología, la química, la física, la astronomía y muchas de sus especialidades que han aportado una serie de evidencias útiles para construir un panorama congruente de la vida y sus numerosísimas manifestaciones en la Tierra la comprensión de la escala del tiempo en la que se dan los procesos de la vida es fundamental para su entendimiento. Resulta notable que a principios del siglo XIX no sabíamos ni en forma aproximada de la edad de la tierra. Durante muchos años, el mundo occidental aceptó la cronología fijada mediante la interpretación de la Biblia, que asigna una antigüedad al hombre y la tierra de unos 6.000 años. El dogma bíblico Perduró hasta bien enterado el siglo XVII y los biólogos se concentraban en esos seis días en que el mundo fue creado. No concebían que las especies evolucionaran, desaparecieran o surgieran. Y por lo tanto la temporalidad de la vida tenía poca importancia después de los seis días de la creación. ¿Les gusta más que hable así? Con un, un tono más misterioso. El proyecto de David Vicent, Ah, el proyecto de, de, de David Vizent. Cuando leí el libro del testamento maya, pensé que las pirámides o badamentos eran naves, basamentos. Oslak hablando como el maestro Roshi, dice Felipe. <ríe> el maestro Roshi, pero en la versión española, ¿no? Sí. <ríe> es que te <ríe> Hola, Diego, muy tarde. Dax Salinas, bienvenida. Buenas tardes. Estamos leyendo un libro de por qué los extraterrestres no vienen a la Tierra. Aquí... ¿Saben? Una cosa, les voy a decir una cosa de los libros. Este no es el caso, pero de la mayoría de los libros. Gracias a mi hermano Ezequiel, 100 pesotes argentinos. Miren qué buena onda, Oxlack. No sé si conoces a Héctor Rossi, pero estaría bueno que puedas hacer una colaboración con él en su canal de radio online, Trasnoche Paranormal. No Es que la verdad, eh, no, no veo contenido en redes sociales porque yo me la paso haciendo contenido. Entonces no tengo tiempo de ver a mis compañeros o a gente que hable de los temas, ni, ni escucharlos, ni, ni nada. Es muy poco el tiempo que me queda libre y casi no casi no los veo. Se lo dedico más al Dominguero, a Lisbeth Rodríguez con este Atrapando Infieles eh, y, y de ese tipo de contenido. Entonces no me da tiempo de ver eh, cosas de mis otros compañeros que hablan de ufología si <risa> sí, eh, sí hay voces hay, hay un ente, dice ser extraterrestre y entraba en mi cuarto Ah, dice Jenny Love, si sí hay voces hay un ente, dice ser extraterrestre y entra en mi cuarto me tocaba y me deprimo mucho eso ahora ya me puse fuerte y lo botecón incenso para así lo grabo de noche ¿qué? ¿habla italiano Jenny Love? ¿habla, ¿habla portugués? ¿o qué habla? porque eso escribió lo voy a leer nuevamente si sí hay voces hay un ente dice ser extraterrestre y entraba en mi cuarto me tocaba y me deprimo mucho eso ahora ya me puse fuerte y lo boté con incienso para si lo grabo de noche Acá. Acá. habla como italiano jenny lo habla como italiano nos, nos ven desde italia también soy verónica de argentina <ríe> Soy Verónica de Argentina, soy escritora, me gustaría poder platicar contigo. Un abrazo. Pues claro, Verónica, cuando tú quieras, hacemos una videollamada y, y nos platicas de lo que quieras hablar, claro que sí. No manches, la neta, jaja, atrapando infieles. Es broma, Leslie, ya te dije que es, que es broma, que estoy cotorreando. Tú quieres que hable así como el español y que sea serio, pero es que son aburridos. Yo siento que la gente que habla de los misterios, en YouTube son un poco aburridos. Por eso tengo que hacer jueguitos. Así que no te lo creas. Trae y nos mandó cinco pesos de superetiqueta. Gracias. Y a toda la gente que me está apoyando con sus estrellitas en Facebook. Gracias, chicos, por apoyarme con las estrellas en Facebook. Saben que la red social más tóxica para mí es Facebook. Bueno, Twitter y Facebook. Como que me odian en Twitter. En, en Twitter me odian. Y en Facebook también, pero en Twitter me odian por cosas políticas, por cosas de, del mundo, por noticias. Porque en Twitter es un pleito constante, es la, la gente más tóxica la que usa Twitter. Entonces ahí me peleo con todos. Pero en Facebook me odian por, por nada más, por existir. So, la gente de Facebook es muy mala onda, pero los que están ahorita apoyando... Eh, son, son pocos, pero les agradezco inmensamente porque eso me hace ver que vale la pena seguir eh, haciendo contenido para Facebook, aunque haya mucha gente mala onda ahí. Y, y las demás redes sociales como Instagram, YouNow o TikTok, muy bien, eh, gente que, que entra a, a ver lo que le gusta, que se comporta, entonces eso me hace sentir muy bien. Gente muy, muy buena onda, muy educada. Que, que comenta, que participa en YouNow, en TikTok y en Instagram, entonces me gustan esas redes sociales y YouTube también, eh. no hay tanto troll en, en YouTube, pero en Facebook sí, así que les agradezco inmensamente a la gente que me está apoyando con sus, con sus estrellitas, porque me doy cuenta que sí hay personas que valen mucho la pena en Facebook y que, y que les gusta mi contenido. Así que me hace seguir haciéndolo. Oxla, cuando pueda revisar el video de OVNI que está viral en Facebook, que está en tu correo. Dale pues Manuel Díaz, al ratito recuerden que hacemos la transmisión de revisar todos los correos, ver las evidencias paranormales que hay y platicarlas. En, en esta transmisión solo hablamos de acuerdo a los libros que tenemos y sobre eso sacamos temas. Eso me sirve a mí para estar leyendo todos los libros que tengo y que no, no he leído y para de una vez irlos conversando. Así los leo y los converso con ustedes al mismo tiempo. Es, es una retroalimentación y me gusta porque son muy participativos. Dice, hola Ox, fuiste el de los primeros canales que vi sobre misterio y cosas sobrenaturales. Fui el primero, mi hermano, el primer canal en toda Latinoamérica. Cuando fuiste a Rosarito, a lo del castillo, te hubieran echado una vuelta encenada a la exotélica, sino de la Ribera. Si te animas alguna vez, hacen hasta recorridos nocturnos y acá tienes tu casa. Mil gracias, ser Cruz. Cervera, Cerver, no, Cerverus, Cerverus, 42, 48, Cervera Cruz. <ríe> o sea, ¿cuándo pueda revisar? Sí. Eh, en este, ese ente decía que me quería llevar a su planeta. Pero ahora con oración y ponerme energía he votado a entes, ya era muy pesado vivir así. Ah, Jenny Love, ¿te quería llevar a vivir a su planeta? Fíjate. Fíjate, la, la acosan hasta desde otro planeta, desde otra dimensión. ¿Cómo ha de subir sus fotos Jenny Love en Facebook o en Instagram que la acosan hasta seres de otro planeta? Jaja, ah, ah, ah, ah. ja, soy amiga de los grises. ¿Qué quieres saber de ellos? Dice Verónica Martín. Oh, Verónica Martín de Argentina dice que es amiga de los grises. ¿Qué quieres saber de ellos, de los grises? ¿Cómo se reproducen los grises, Verónica Martín? Porque yo veo en los dibujos de extraterrestres y cada que ponen a extraterrestres grises, pues que están planitos de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se reproducen? Miren, aquí tenemos un gris. Ay, madre. Vamos. Aquí tenemos un gris, un gris fuertachón. Vean cómo están planitos. Ah, no, sí tiene ahí cosita. <risa> no le había visto Pero sí tiene cosita eh, mueve tu cosita eh, eh, <risa> mueve tu cosita <risa> eh, eh, <risa> mueve tu cosita <risa> eh. Sí si tiene cosita Vean, yo pensé que estaban planos de ahí Se reproducirán igual que nosotros Vean, de ladito sí se le ve como Eh, eh mueve pisada. tu cosita eh, eh. y miren Tienen sus abdominales Tienen como, como ocho Abdominales Miren están, pero si bien mameyes los extraterrestres grises, pues Verónica, dime, dime, ¿cómo se reproducen los extraterrestres grises? A ver si nos dice Verónica. Ahorita a ver si nos contesta Verónica. Yo estoy en el JALE, por eso te veo en Facebook, porque si no hago en otra plataforma me quedo sin datos. Ah, pues mira, qué bueno que, que estoy transmitiendo para seis redes sociales diferentes porque precisamente para la gente que no tiene datos pueda vernos en Facebook así que qué buena onda que me dices eso voy a considerar más esto de las transmisiones y de los videos para Facebook, porque sí tienes razón en YouTube, si estás fuera de casa tus gastos, tus gastos se acaban digo, tus datos se acaban y igual en las otras redes sociales entonces, pues bienvenidos a todos los de Facebook gracias por sus estrellitas chicos ya tenemos estrellas, denle clic ahí en dar estrellas, denle estrellas denle estrellas, denle estrellas a la transmisión, oye Ox te cuento que una pareja, amigos de mi primo se quedaron solos para despedirse en la casa de la abuela de este primo ya fallecida esta pareja vieron a la señora caminar como una persona, imagínense que los primos se, se, estu se quedaran así solitos en la casa de que está sola la casa vamos a los primos dijo una pareja de primos Ah, son de Monterrey, entonces Ah, pues sí. Entonces, imagínense que de pronto que aparezca el fantasma de la viejita, pues sí, la viejita se ha de ver enojado por estar manchando el honor de la casa. Dice Gaby West, Así, ah, tú fuiste el primero, yo te sigo desde tu comienzo. Ay, ah, qué bonita Gaby West. Ahora te estimo mucho más Gaby West, por eso que dijiste. <coughs> Dice Jerry Love, ahí tengo dos videos de Orbs en mi cuarto y cocina. Hola Oxlack, siempre veo tus transmisiones, llevo siguiendo tus canales aproximadamente desde hace 10 años. Un saludo, eres grande. Eh, gracias Alex Hernández. Gracias mi hermano. Dice Jenny Love, ese podría ser un fantasma, pero dice ser de otro planeta. ¿En serio Jenny Love? ¿De qué planeta? Deberías te preguntar de qué planeta. ¿Qué cosita tiene Elena B.? Pues tiene una cosita ahí entre las piernas, mira Elena. ¿Viste? ¿Viste? Yo pensé que estaba plano, plano, plano, pero sí tiene cosita, mira. A lo mejor la tiene oculta o a lo mejor es un disfraz, ¿no? A lo mejor es un disfraz. Rifa Logs. Oxlack, algunos extraterrestres están aquí en la Tierra. algunos extraterrestres ya están aquí en la Tierra. Jaja. Ja. ¿Crees que sí? Vamos a seguir leyendo lo que dice este señor. Eh, vamos a seguir leyendo. La comprensión de la escala del tiempo en la que se dan los procesos de la vida... Es fundamental para su entendimiento. Resulta notable que a principios del siglo XIX, eso ya lo leí, quizá les pareciera absurdo y ciertamente era herético pensar que la naturaleza tuviera historia. La cronología descrita en la Biblia fue una cadena muy resistente en la mente de los académicos de entonces. James Usher, un preladio irlandés, elaboró una de las primeras cronologías basadas en la Biblia. Hizo grandes esfuerzos para obtener textos auténticos en Oriente Medio y logró conformar una rica y famosa biblioteca. En 1664 declaró que tras muchos años de investigaciones bíblicas había concluido que la creación había tenido lugar el 26 de octubre del año 4004 a.C. a las 9 de la mañana. La idea de que todo el mundo y los seres vivos habían sido creados en una semana unos pocos de miles de años antes de la era cristiana, fue un poco difundida en el mundo cristiano desde los años posteriores. La brevedad de la existencia de la Tierra obligó a los geólogos a inventar la teoría del catastrofismo. Era evidente para muchos naturalistas que el clima cambiaba las formas de la Tierra lentamente, que las montañas y los cauces de los ríos eran erosionaban. Estos cambios no habían sido ya descritos, entre otros, por Herodoto y Leonardo da Vinci. Los geólogos coincidían entre que seis mil años no bastaban para que se hubieran producido los cambios drásticos que se observaban en muchas formas de la superficie terrestre. Y por lo tanto, los naturalistas ortodoxos tuvieron que recurrir a catástrofes, cataclismos repentinos, los que se derivan de las formas que observaban en valles y montañas. Es decir que según la historia que nos dice que la Tierra tiene cierta cantidad de años, pues lo aceptamos y por lo tanto los geólogos o los naturalistas se inventaron catástrofes, cataclismos, para poder ganarle tiempo a esa cantidad de años que se creía que tenía la Tierra antes de Cristo. Por ejemplo, el diluvio, un cataclismo, que acelera el tiempo y el, el cambio y la evolución en los seres vivientes. O por ejemplo, el, el posible meteorito que, que cayó en la península de Yucatán y que, de, que mató a todos los dinosaurios. Es otro de los ejemplos de los naturalistas y de los geólogos que tratan de inventar un cataclismo para hacer o acelerar esos cambios en la historia del mundo. O también hablamos de la del, de que el planeta se congeló, de que vino esta era cuaterna, cuaternaria, en donde hubo una... un ¿Cómo se dice cuando se convierte en hielo todo? No, glaciación. Una, una glaciación, como la era de hielo. Y entonces hubo un cambio en la fauna, en el hombre y en todo. Y es así como hacemos que la evolución y el tiempo de la vida en la Tierra pueda avanzar mucho más rápido con estos, estas ideas de catástrofes en el mundo. Dice, hablas como maestro de física español de 85 años. Pues es que así le gusta a nuestra amiga, ¿cómo se llamaba nuestra amiga? Que le gustaba que hablara como español. Ah, a Leslie, era Leslie. Es que Leslie dice que, que vea... Eh, a Víctor Fuentes o algo así, que es un español que, que habla con, mucha que, que, con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo Víctor Fuentes. Entonces, pues yo estoy hablando como, como los españoles para que se sienta como a gusto, porque no, no le parece que hable como chilango, entonces hablamos como español. Algunos extraterrestres ya están aquí en la Tierra, ¿en serio Naruto Asumaki? ¿En serio? Ya me he visto documentales de la edad de hielo, dice Primo Chumil. recuerden que como estamos leyendo libros, pues obviamente tenemos que leer todo y por eso vamos hasta aquí y por eso todavía no sabemos el por qué no hay, no hay extraterrestres en la tierra, apenas estamos en los inicios del libro y este Armando Arellano Ferro la verdad es buenísimo el libro buenísimo, buenísimo claro que sería muy aburrido si yo solamente leyera y ustedes escucharan en la transmisión, eh, sería aburrido porque es como dar clases. Entonces, por eso, entre que cotorreamos, entre que, que leo, entre que leemos comentarios, pues así la pasamos mucho mejor y la entendemos, ¿no? Porque, pues, como cuando era niño quería ser maestro, la verdad, y después cuando conocí a los maestros y vi que estaban bien mensos, Dije, no, ya no quiero ser maestro. Aparte, chamacos ni ponen atención. <risa> Aparte, yo sí reprobaría a todos. Y dije, no, no, no, ¿para qué voy a andar cuidando chamacos rebeldes que no quieren aprender nada y que yo sí los voy a, a, a reprobar? Entonces, ya dejé mi vocación de ser maestro. Entonces, por eso ahorita en estas transmisiones, pues, <risas> Guadalupe me dio un poco de sueño con esa voz, oh Guadalupe, entonces con qué voz de, de Chilango, hola Oxlack, ¿le puedes mandar un saludito a Javier Osvaldo Martínez Pérez? Un saludito a Osvaldo Martínez Pérez que nos está viendo, gracias por estar viendo la transmisión, gracias a toda la gente que está apoyando con sus likes, con las compartidas, con los super chats, con los regalitos, con el con sus mensajitos, con las estrellas, Oxlack, por mucho que me gustaría creer que exista la vida inteligente, igual que nosotros allá afuera en el universo, siendo realista la probabilidad es de una en un millón, exacto, Daft Punk, eso es lo que empieza a decir el libro, que, no, que nosotros somos casi, casi una obra mágica, casi una obra eh, milagrosa, y por eso se cree en un dios, por eso la ciencia ha, se ha llegado al tope, en donde no puede avanzar más y tiene que empezar a aceptar que algo divino construyó, creó la vida, la existencia, porque no hay más explicación, se llega a un límite, a un tope y es tan eh, difícil de que esto ocurriera que la verdad a su vez se vuelve un milagro, un milagro en la vida, la inteligencia, la vida, eh, yo no sé cómo, cómo si somos un milagro, cómo si somos algo fortuito, algo inesperado, algo maravilloso, hay tanta gente desperdiciando su existencia, su vida, siendo maleantes, siendo malas personas, siendo eh, huevones, siendo gente inculta, desperdician completamente el milagro de la vida, porque no, porque no lo saben, porque no saben porque no tienen conocimiento porque hay mucha ignorancia porque a pesar de que hubo una maravilla en ellos que hubo la vida eh, su cerebro no termina por evolucionar y abrazar el conocimiento el conocimiento sí te hace libre el conocimiento también te hace un poco menos feliz pero el conocimiento eh, te hace entender y valorar muchas cosas Alguien que no va por la vida con conocimiento, eh, pues es como, como una bestia simplemente andando, como un ser viviente que, que le han brindado el don de, y el milagro de la vida, pero simplemente no hace nada con él. Dice Verónica Martín, ah, por favor, los extraterrestres están desde hace siglos en la Tierra, por favor, que los humanos no tengamos tecnología para viajar y encontrar vida en otros planetas. No se fija que no existan. Verónica dice que ya hay extraterrestres en la Tierra, que eh, Armando Arellano Ferro está loco. No hemos llegado a las explicaciones del por qué no hay vida en el planeta, pero vamos a ver, vamos a adelantarnos aquí porque este habla del origen de la Tierra. Aquí está hablando del origen de la Tierra, la Tierra primitiva, el vapor, el agua, la oxidación de la atmósfera terrestre, el génesis del sistema solar de la cuna de la Tierra. Entonces, a ver, el génesis del sistema solar. Vamos a, vamos a ir directamente al por qué no hay eh, vida, o, o es que no hay... A ver, vamos a ver, vamos a ver... Nuestro lugar en el universo. El capítulo 3. Nuestro lugar en el universo. Ok, vamos. El primer, el primer capítulo habla sobre la, sobre la vida en nuestro rincón del universo. Es decir, cómo es que a base de algo inexplicable pudo haber vida en este rincón del universo. El capítulo 2 habla para rápido, porque si no, esto se va a hacer como... Tedioso, ya dicen que me parezco maestro viejito de ochenta y tantos años. A ver, el capítulo 2 es el génesis del sistema solar, la cuna de la Tierra. Vamos a leer eso un poquito, ¿sale? Vamos a leer eso porque yo creo que es importante. Dice, vamos a empezar con una frase de Isaac Newton que dice, es absolutamente cierto que se requiere alguna fuerza, es nuestro propósito elucidar su cantidad y propiedades e investigar matemáticamente los efectos en los cuerpos en movimiento Isaac Newton del Sistema del Mundo 1728, no lo entendí así que pasemos a lo que sigue lo, lo que quiso decir Newton en esta frase es que eh, existe una respuesta a a todo lo desconocido, a los cuerpos en movimiento, es decir, los planetas, por ejemplo. Vamos a esto que dice así: la invención de la fotografía a finales del siglo XIX y el continuo desarrollo de los telescopios y nuevos detectores electrónicos a lo largo del siglo XX hicieron posible que los astrónomos husmearan en todas direcciones de la bóveda celeste. Desde principios del siglo XX aparecieron en las placas fotográficas numerosas, nuvelo, numerosas nebulosas brillantes, unas oscuras, otras en algunos sitios del universo. Ahora contamos con una colección asombrosa de imágenes de notable calidad obtenidas por medio del telescopio espacial Hubble, que orbita la Tierra fuera de la atmósfera y libre de turbulencias. Toma imágenes de objetos astronómicos más nítidas y detalladas que ningún otro telescopio el registro fotográfico, la intuición y el conocimiento de las leyes de la física, en particular la ley de la gravitación formulada por Newton en el siglo XVII, nos ha enseñado que las estrellas se forman por la contracción gravitacional de una nube interestelar. Por medio de la espectroscopía se ha podido establecer la composición de la nebulosa. Las nubes interestelares tienen fundamentalmente dos componentes, gas y polvo, el componente gaseoso está formado aproximadamente por un 70% de hidrógeno y 28% de hielo, de helio y dos de diversas mezclas de elementos más pesados que van desde el litio pasando por el hierro hasta elementos radiactivos como el europio, torio, lantano, etcétera. A ese 2% de elementos pesados, los astrónomos lo denominan los metales y el grado de concentración define la metalicidad del objeto de qué se trata. El componente del polvo interestelar lo constituyen granos o partículas sólidas de diversos tamaños y formas originados por la concentración de silicatos. Estas partículas sólidas son responsables del oscurecimiento y atenuación de la luz estelar cuando pasa a través de la nube de polvo. Las nubes de polvo son visibles aún a una simple vista, tal es el caso de la Vía Láctea. Las regiones oscuras se estremezclan con la brillantez, no se deben a, aus a ausencia. Las regiones oscuras entremezcladas con la brillantez no se deben a la ausencia de estrellas, sino a nubes de polvo que nos impiden ver las estrellas más lejanas ubicadas detrás de las nubes. Entre otras nubes de materia interestelar, también podemos distinguir fácilmente el gas y el polvo como las famosas nebulosas Trífida y Orión reproducidas en la figura 11-2. Ok, eso ven, el astrónomo está hablando de cosas pues que él sabe, no cosas de astrónomos esta habla es, es fácil de entender lo único que dijo aquí es que pues hay en el espacio pues polvo así como flotando ese polvo inter, interestelar que ya estamos viendo que se compone de hidrógeno de helio de metales en un, y en un 2% de metales y que donde se ve oscuridad pues son eh, nubes que, que son opacas son oscuras y que no dejan pasar la luz de las estrellas que están a la distancia. Entonces, en el, en el cielo, cuando nosotros volteamos a ver las estrellas, podemos ver la Gran Vía Láctea, que son todos estos gases y polvos que están suspendidos así. Y donde hay oscuridad es que hay también nubes de polvo pero estas son oscuras, ¿no? Y que no dejan pasar la luz de las estrellas. Es fácil de entender eso. Aquí yo no sé por qué tanto se adentra en esto. Ya debería de ir directamente al grano. ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Así que aquí está hablando del protosol y el disco planetario. Cosas que ya son de astrónomos. Aquí hay más cosas, componentes que son de astrónomos. De astrónomos. La contaminación química del medio interestelar. Cosas de astrónomos el sol es una estrella de generación avanzada, cosas de astrónomos, y llegamos al capítulo 3 por fin, que dice en dónde estamos, ya ven, avanzamos rápidamente al capítulo 3, si nos saltamos tanta, tanta cosa que escriben en los libros, y es que eso es lo que me caía gordo de ir a la escuela, porque nos ponían a leer varios libros, y me molestaba mucho esos libros que leía en la universidad, porque, la verdad, si, si hicieran los libros con, con el tema, lo, lo puedes acabar en 15, en 15 páginas. O sea, vas directo al grano. Por esto, por esto, por esto, en 15 páginas y te acabas un libro y se acabó. Pero no, los que hacen los libros, le meten un montón de relleno, pero muchísimo relleno. Yo diría que los libros deberían de ser más eh, rápidos se van directo al punto y si hay alguna duda sobre algún tema, es como decir, ¿saben qué? vayan a tal libro y leen esto, esta duda, o tal duda la pueden encontrar en tal parte y listo todos los libros son así he visto libros hasta de 200 páginas que hablan sobre cierto tema y lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez odiaba ir a la escuela y que me pusieran a leer sus libros porque era rápido, o los maestros daban clases, y su clase podía estar en 15 minutos, si llegaran y los maestros si nos dieran la clase que tienen que dar, lo darían en 15 minutos, pero se la pasan platicando, rebuscándole, dándole vueltas durante una hora, o a veces hasta dos, y eso cansa, la verdad, la escuela, para las materias, para las escuelas como eh, comunicación, estoy hablando solamente de comunicación, pues es es inservible. Esa carrera debería des, de, de, de desaparecer, la verdad. Comunicación no sirve para nada. ¿Quién está estudiando comunicación de aquí? Todos los que andan siendo youtubers y demás, pasaron por comunicación, no les, no les enseñaron nada. Simplemente es porque siempre habían querido salir en pantalla, decir cosas, hablar en la radio, en la televisión, en videos y demás. Pero la carrera de comunicación, la verdad... Debería de desaparecer. No sirve para nada. Saludos desde Miami, Florida. Gracias. ¿Cuál es el tema de hoy? La comunicación no sirve para nada. ¿Cierto? Es la que hueva. Es que la pagan por hora. Exactamente. Pagan las clases por hora. Por eso los maestros se avientan un choro durante una hora. Porque pagan por hora. Exactamente. Así es, chavos. No vayan a la escuela. Dice Elena Ove. No, no, no. Los que vayan a ser médicos. Los que vayan a ser ingenieros. Los que vayan a ser parte de, del conocimiento de verdad, sustancioso, vayan por favor a la escuela y prepárense bien. Pero los que le vayan a jugar al, al ir a la escuela en comunicación, en diseño, en diseño, en comunicación, en mercadotecnia, ya no, no se, no, no pierdan el tiempo. Todo eso lo aprenden en tutoriales de YouTube, así tan fácil, rápido. Oslac, desde tiempo surgió la idea de que existen los extraterrestres. Ah, desde qué tiempo surgió la idea que existen los extraterrestres desde el incidente de roswell de 1947 no franquil franco la verdad la idea de que venimos o de que hay extraterrestres es desde el origen de los tiempos desde que desde que el humano comenzó o empezó a razonar sobre quiénes éramos y dónde estábamos de hecho este es el capítulo 3 del libro y dice en dónde estamos ya vamos en la página 47, así de rápido. Si yo fuera su maestro, les diría, rápido, vámonos rápido. Así eh, les haría un examen, no de tantas preguntas, simplemente de lo que es el tema y se acabó. Aquí escríbeme de qué trata este tema y se acabó, listo. Nada de andar haciendo preguntas. Pinches exámenes los odio. Y peor las tareas, las detesto. Detesto las tareas. Los romanos les llaman Clipeus Ardens. Saludos desde Veracruz. Hay mejores carreras que comunicación. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? ¿Saben qué? Yo tengo el resumen en, en Word. Voy a, voy a buscarlo y voy a, a poner los puntos específicos porque yo leo los libros y pongo los puntos específicos de cada página. Obviamente estos no, no los he leído, por eso andamos divagando mucho y porque este que sí lo leí pues lo tengo en Word, pero lo tengo en mis discos duros. Entonces, si no lo hubiera sacado el día de hoy, si hubiera sabido que hubieran escogido este, entonces hubiera sacado ya mi, mi resumen del libro y hubiera estado mucho más práctico. Hoy vienen, hoy vienen, eh, hoy vienen hoy vienes como de malas, dice no. Contesta mi pregunta: ¿cuál vigilante ovni? ¿Cuál pregunta? Hola Lucía Naga, ¿cómo estás? Bienvenida aquí en TikTok. Estamos hablando sobre por qué no hay extraterrestres en la Tierra. Y ya llegamos a lo que hablábamos con nuestro amigo. Dice Oxlack, oh, like, importante, el primer contacto extraterrestre sucedió a finales del año 1982. El segundo contacto fue en 1986 en Estados Unidos. Los extraterrestres fueron identificados como ET y Alfa. <risa> Daniel Palacios, no te pases de lanza. A mí me gustan las tareas que conllevan dibujos, dice Violeta González. Exacto, las tareas deberían de ser, no debería de haber tareas, deberían de que la escuela ser más práctica y dejar que las personas se desenvuelvan como quieran. Es decir, ¿saben que Este es el tema, hagan una tarea, la que ustedes quieran con respecto a este tema. Si yo fuera maestro les diría así, está este tema, ¿por qué no hay extraterrestres en la Tierra?, les dejo de tarea, que hagan la tarea que quieran sobre este tema, la que quieran. Por muy básica, por muy chiquita, por muy fea, por muy extensa, por muy lo que ustedes quieran, pero simplemente que le dediquen 30 minutos de pensar el tema y listo. Me lo pueden dibujar, me lo pueden hacer en un video, me lo pueden grabar en un audio, me lo pueden actuar, me lo pueden dibujar, me pueden explicar en así una conversación oral y listo, esa es su tarea, pero no, los pinches maestros son bien mensos, por eso ya no quise ser maestro, eh, <risa> porque cuando fui a la universidad vi que mis maestros estaban bien pinches mensos, ojalá mis maestros vean esta transmisión, sí, sí, sus canciones. Sí, sí, exactamente, ojalá mis maestros vean esta transmisión, y, y que vean que que no, no, hicieron nada, a mis compañeros, por eso mis compañeros no tienen trabajo, por eso mis compañeros, andan rodando por la vida, y a pesar de que tuvieron su, su, ¿cómo se llama? Su título, su título no tienen trabajo, pues porque no les enseñaron nada, por eso, un título no les sirve de nada, en comunicación, por eso estoy enojado, <risa> bien, dice, nuestro lugar en el universo, ahora sí, vamos con lo importante, Qué lástima que, qué lástima que hasta apenas empiece a llegar lo importante. Pero bueno, dice, el mundo es infinito y por lo tanto no hay, el, no hay en él ningún cuerpo al que corresponda simple... Este. ¡Ah, chinga! ¿Por qué no puedo leer? Dice, el mundo es infinito y por tanto no hay en él ningún cuerpo al que corresponda simple center. Es que sí dice simple center. Estar en el centro o en la periferia o entre ambos extremos. Ah, es que es Giordano Bruno, pues con razón, con razón lo quemaron. <risa> con razón quemaron a Giordano Bruno, pues no escribía bien, no se le entendía nada. ¿Qué escribió este? Pues no sé, no le entiendo. Qué malo, no manches, ha de ser, ha de ser algo para llamar a los demonios y por eso lo quemaron a Giordano Bruno. Se los voy a volver a leer. El mundo es infinito y por tanto no hay en él ningún cuerpo al que corresponda. Simple Cester, así dice. Estar en el centro, en la periferia o entre ambos extremos. No, pues nunca, de hecho yo había sido uno de los que se había sentido mal al conocer la historia de Giordano Bruno. Tengo una fotografía en la estatua de Giordano Bruno. Le llevé flores el día de, de su aniversario luctuoso a Giordano Bruno en la Ciudad de México. Y ahorita que estoy leyendo ya cómo escribía, digo, pues con razón lo, lo quemaron. Yo creo que ellos pensaban que, que estaba haciendo un conjuro para llamar al diablo. Estaba invocando, estaba invocando por eso lo, lo quemaron al Jordano Bruno. Oclack, investigador, la escuela te enseña a ganar un cheque y que tengas un puesto en la vida, pero no a vivir bien o tener éxito. Aprendan, vuélvanlo a leer de nada, dice Dani G. Lo voy a poner ahí, Dani G, en pantalla. Oslac, hoy anda como de neurótico y cae chido porque se queja de las cosas de forma realista. Jaja, ja, me gusta. Isaac Díaz, para qué les digas qué chingados hacen aquí si no sirven de nada su carrera. Para que les diga qué chingados hacen aquí si no sirven de nada su carrera. Dice Luciana, hola, ¿qué onda Luciana? Hola, hola, Dax Salinas me mandó una carita con corazoncitos. ¿A quién se lo mandaste, Dax Salinas? La Naranja Yucateca de Moras, bienvenida. Gracias a toda la gente que me está apoyando en YouNow con sus likes, con sus compartidas, con sus comentarios. Igualmente en Instagram. Hola, te mando saludos. Gracias a Ronaldo Ortega, Ortega 944. Un abrazo, mi hermano. Gracias por estarme viendo allá en Instagram. Eh, y acá Zúñiga Patia, a Violeta González, a Ochero Belmont, a Dani G, a Mayra, a Jenny Love, a Aurora Noelia, a Kalen rumanek a Felipe... Stuart Dovar, allá en tiktok y a luciérnaga corazón x2 muy bien dice en dónde estamos ahora sí en dónde estamos en dónde estamos parados en la tierra en dónde estamos el sol y sus planetas el sol y sus planetas forman parte de un sistema estelar muy grande la galaxia de la Vía Láctea. la galaxia está formada aproximadamente por 100 mil millones de estrellas nubes de gas y polvo nubes moleculares y cúmulos estelares. Tienen forma aplanada como la de un disco, donde se encuentran situadas casi todas las estrellas, del gas y el polvo. Las partes externas al disco constituyen el halo galáctico, estructurado principalmente por las asociaciones de las estrellas denominadas cúmulos globulares, y que tienen una distribución casi esférica en torno al centro galáctico, la forma plana de la vía láctea es, o sea sí, ya sabemos dónde estamos ubicados en la vía láctea en el cúmulo de estrellas en el sistema planetario pasemos a, rápido señor armando arellano ferro pasemos rápido a lo que nos truje ya que nos dijo dónde estamos ubicados que ya sabemos por eso fuimos a la escuela veintitantos años para que nos enseñaran dónde estábamos ubicados viene lo siguiente Ah, ya, creo que ya viene lo bueno. Creo que ya viene lo bueno. A ver. Creo. La vecindad solar. Entendemos como la vecindad solar el volumen del espacio que incluye las estrellas más cercanas. Aquí ya empieza lo bueno. porque Lo que nos quiso decir en todo ese texto de cinco hojas que no leímos es dónde estábamos ubicados. Estamos en el tercer planeta, en donde cayó León no. Recuerden que cuando venía... Eh, venían huyendo porque su planeta fue destruido Leo no cae en el tercer planeta o sea, es en la Tierra ahí estamos ubicados ahí también cayeron los eh, oh, eh, Optimus Prime y los Transformers cayeron en la Tierra igualmente cayó Goku en la Tierra cuando venía de su planeta que había explotado ahí cayó Thanos. y también cayó Thanos ta, ca, ca, cayó en la Tierra? Sí. ¿También, tan, también Thanos cayó en la Tierra porque su planeta lo mismo y también vino K.L., el último hijo de Krypton, O sea, Superman también cayó en la Tierra. O sea, todos caen en la Tierra. Ya sabemos. ¿Dónde estamos ubicados? Donde todos los personajes de cómics y de caricaturas han caído. Ahí estamos ubicados. El tercer planeta. Entonces, entendemos que la vecindad espacial son las estrellas más cercanas. Las estrellas cercanas a la nuestra. Recordemos que el Sol es una estrella entonces las demás estrellas tendrían que tener sistemas planetarios. Ya ahí ya vamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Bien, formalmente no hay un límite que defina ese volumen, pero podríamos pensar, por ejemplo, en las 50 o 100 estrellas más cercanas. Estas no son necesariamente las estrellas más brillantes, y es el momento de aclarar esa diferencia. El brillo aparente de una estrella no indica su lejanía, para entenderlo, imaginemos dos estrellas igualmente brillantes, pero una más cercana a nosotros que la otra. A la más cercana la veremos más brillante. También podemos pensar en una estrella más brillante que otra, pero mucho más lejana. Esta vez podríamos verla mucho menos brillante, es decir, que el brillo que percibimos de las estrellas influyen al menos dos parámetros, el brillo real o intrínseco de la estrella y su distancia. Por eso es que las 50 estrellas más brillantes no son exactamente las mismas que las 50 estrellas más cercanas. Las 50 estrellas más cercanas están contenidas en una esfera de 15 años luz de radio. O sea que para viajar a ellas, incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, sería necesario varios años. Eso ya empieza a ser más entendible, ¿no? Desde ahí hubieran empezado el señor Armando Arellano Ferro, que lleva 50 páginas, escribiéndonos cosas que vimos en la primaria y hasta aquí ya empieza ya algo más entendible es decir que tenemos eh, de vecinos 50 estrellas, vamos a, a contar 50 estrellas más cercanas que son soles y que en esas 50 estrellas hay sistemas planetarios entonces eh, para llegar a esas 50 estrellas más cercanas hay un radio ¿de cuánto? Un radio de años luz. Obviamente, esto nos llevaría a viajar a una de esas estrellas, pues nos llevaría bastante tiempo. Eh, ¿La estrella más cercana, cuál es? A ver, díganme, a ver si se la saben, ¿cuál es la estrella más cercana? Esas se las enseñaron en la escuela. ¿Cuál es, tío Roy, la estrella más cercana? Yo, yo estudié comunicación. ¿No sabes cuál es la estrella más cercana? ¿No sabes cuál es la estrella más cercana, tío Roy? La estrella. Sí, la estrella más cercana. ¿No? ¿cuál es? ¿No? A ver, la, la próxima Centauri, Arles, exactamente. Dice Diego Zaragoza, el Sol. Bueno, sí, el Sol es nuestra estrella, pero la estrella más cercana al Sol, la que sigue el otro Sol, es la próxima Centauri. Entonces, imaginemos, en cada una de esas estrellas hay sistemas planetarios. Y para viajar a ellos, es, es como nuestro reto. Nuestro reto actualmente, con la tecnología que tenemos... Pues primero fue llegar a la luna, que hay mucha gente que dice que no llegamos a la luna. Y después llegar a Marte, que se supone que ya hay robots en Marte que están explorando pues, ese planeta. Entonces nuestro, nuestro próximo eh, límite es seguir llegando a los demás planetas, eh, a, a Saturno, a Júpiter, ¿no? Que, que son los que siguen. No vamos más cercanos a Mercurio, a Venus... Me parece que por una condición de que están más cercanas al Sol. Por lo tanto, es, muy, es más complicado, no sé si para la tecnología, por las tormentas solares que puedan afectar a la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, por eso eh, no nos acercamos más a Mercurio o a Venus, que son los que están más cercanos al Sol, sino que vamos hacia atrás, hacia Marte, Júpiter o Saturno, Júpiter y los demás. A esos vamos, ¿no? Entonces en Marte, que como hemos visto, se dice que en algún tiempo hubo agua, por lo tanto pudo haber vida en ese planeta. Quizá Marte eh, pueda ser un ejemplo de, que, de lo que nuestro planeta se pudiera convertir. Si de pronto sucede algo en donde el sol emana más tormentas solares mucho más potentes o donde se redujera por un kilómetro nada más que con que se redujera un kilómetro nada más la distancia que tenemos entre el sol y la tierra con eso el sol secaría por completo el planeta y todas las especies eh, vivientes morirían igualmente se secaría el planeta y el agua se consumiría y terminaríamos siendo como un planeta Marte entonces, lo que estamos viendo en Marte podría ser nuestro futuro, el planeta, eh, la Tierra, ¿cómo va a ser en un futuro? Quizá pudiera ser de esa forma. Dice, ah, cierto, destruyeron la tecnología y ya no pueden regresar, jaja. Hay que hacer una nave con la tecnología de los Nokia 1100. Tú me preguntaste ayer, dice, tú me preguntaste ayer qué fue lo que le escribí a Oxlack, ¿cómo que me acuerdo? En Plutón, Jenny, te pase mi contacto por un mensaje en tu canal. Fueron los 60 a la imagen de hoy. ¿Crees que el burro podría llegar a Marte? ¿Que un burro podría llegar a Marte? Pues no sé, no sé. ¿Un burro podría llegar a Marte? Sí, pues sí, son, son bonitos los burros. Yo creo que sí llegan a Marte. Yo creo que sí, tienen su corazoncito. Habla cosas reales, Ox, no cosas hechas en ordenador, dice tutoriales. ¿Cómo son los extraterrestres? Lo bueno que el universo se expande. Oxlack, investigador, saludos, doctor Who. Soy Salazar también. Hola, Oxlack, dice Guitar. Déjame ver cuánto llevamos. Ya nos faltan 20 minutos y acabamos esta transmisión porque hay que hacer otras cosas. Entonces vámonos rápido a ver qué dice aquí. Ahí viene lo bueno. Dice la distancia a una estrella cercana se mide por el método de las paralejas trigonométricas y es muy sencillo. En la figura, es una, una imagen que tiene aquí, se representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. A la distancia mediante la Tierra al Sol se le llama unidad astronómica o UA y es equivalente a 8 minutos luz o aproximadamente a 150 millones de kilómetros. Si observamos una estrella cercana desde un punto de la órbita de la Tierra, la estrella ocupará un lugar proyectado contra la estrella más lejana. Si esperamos a que la Tierra se desplace en su órbita al otro extremo y repetimos la medición, notaremos que su proyección respecto a las estrellas lejanas ha cambiado. Haga el experimento extendiendo su brazo y observe uno de los dedos con el ojo derecho y note sobre qué objeto de fondo se proyecta el dedo sin mover su dedo. Ok, aquí estamos viendo una... Una distancia de la Tierra, el Sol y la próxima Centauri, o la estrella más cercana. Y aquí nos muestra en una, en una imagen. A ver, a ver. Ahí está. La Tierra, el Sol y la estrella más cercana. Esta es, esta es la Tierra, este es el Sol y esta es la estrella más cercana. Entonces, hay 150 millones de kilómetros entre me parece entre no sé dónde, dónde <ríe> no sé dónde sea pero existen siento que 150 kilómetros 150 millones de kilómetros ahí estamos hablando aquí de distancias y no llegamos a saber por qué no hay por qué no hay extraterrestres en la tierra el tamaño de la galaxia el grupo local de galaxias el cúmulos de galaxias ahora estamos hablando de galaxias estructura del universo, o sea, este señor nos dice, ¿por qué no hay extraterrestres en la Tierra? y nos habla de pura astronomía seguimos hablando de galaxias ok, la nube de presolar y su composición química, la época del gran bombardeo, ah, aquí está hablando, por ejemplo, aquí está hablando de los eh, meteoritos que han caído a la Tierra entonces Estamos hablando precisamente de eso. Meteoritos que caen a la Tierra. Pero ¿por qué no hay extraterrestres en la Tierra, señor? Yo quiero saber por qué no hay extraterrestres en la Tierra. Eh, la luz ultravioleta. Más eh, órbitas planetarias circulares. La atmósfera terrestre. El colchón protector. El campo magnético terrestre. Es que aquí ya empieza. ¿Saben qué voy a hacer mejor? Lo que voy a hacer es buscar mis, mis apuntes que hice sobre este libro para más fácil, porque si no, yo sé que, se, que les va, se les va a parecer tedioso, porque es casi una clase de astronomía esta, y no era la intención hacer una clase de astronomía, pero yo tengo mi resumen en puntos más importantes del por qué no hay extraterrestres en la Tierra. Eh, debo de encontrar por ahí ese... ese creo que ya sé dónde está ya sé dónde está, dónde lo dejé ¿qué les parece si en la transmisión de al rato eh, les digo esos puntos y terminamos con este libro porque si yo les digo los puntos más importantes del libro y de por qué no hay extraterrestres en la tierra este libro ya lo acabaríamos y no habría necesidad de leerlo todo. Me parece que eso es lo que voy a hacer. Afortunadamente este ya lo había leído. Entonces ahí tengo mis, mis apuntes importantes. El, del por qué no hay extraterrestres en la Tierra. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a, a esperarnos en la transmisión de la noche. Y hablamos sobre eso, ¿no? ¿Les parece? Pero ya con mis datos ahí en Word. Y, y es mucho más rápido. No te vayas, Ox. ¿Crees que, es que puedas conseguir el oso del video que te están jugando con la Ouija al ratito? ¿Cuál es el más caliente, del núcleo de la Tierra o el Sol, Hermanos, Si revisaste el video de las luces que te envié, no digo que sea aliens, pero sí me hizo curioso. Face al azar, híjole, es que ahí sí me mandan muchas cosas. ¿A qué hora será la de la noche? A las nueve y media o diez de la noche estaremos por aquí en, en, esto, en lo que yo busco mi material para presentárselos y pues estaríamos acabando este libro que me, me fue muy útil. La verdad, eh, si, si yo entrara a un debate sobre ufología, sobre extraterrestres en el planeta, con, con ufólogos, por ejemplo, y que yo fuera el, la persona que no cree que hayan venido los extraterrestres en la Tierra, con este libro me podría defender muchísimo contra las personas que que sí creen que han venido los extraterrestres en la Tierra. Mi opinión es que sí han venido los extraterrestres en la Tierra, pero científicamente no ha sido demostrado. Y este libro, a pesar de que se escucha muy, eh, muy tedioso, y eh, mucho, mucho de astronomía, la verdad es bastante interesante. Entonces se los voy a tener que desmenuzar para que ustedes lo entiendan, porque no es mi intención aburrirlos, mi intención es que conozcan y aprendan, y, y entonces de esa forma le vamos a hacer y después ya hablamos sobre estos otros libros que teníamos que era la historia de la muerte que son ritos y creencias funerarias estaba interesante y luego también el del monstruos encuentro con monstruos y tengo muchos otros libros muchos muchos otros de diferentes temas escogimos el más tedioso yo creo pero me parece que es el que tiene más información buena, correcta y de bastante conocimiento que los otros libros. Así que esto se los voy a dejar más a ratito más claro. Voy a buscar mis apuntes y hablamos sobre esto, ¿sale? Mientras tanto, pues quiero mandarles un abracito. Gracias por acompañarme esta tardecita que ya se hizo noche. Y espero les haya gustado el video que subí el día de hoy, mañana y como todos los días subo un nuevo video, recuérdenlo échenme la mano con mi canal de YouTube a compartir los videos, a sus likes a los compartidas, a las estrellitas las estrellitas son importantísimas en Facebook, los superchats chats y, y los regalitos en TikTok y los regalitos en YouNow y los regalitos en Instagram, gracias chicos por todo su apoyo, a ratito nos vemos más tarde, mientras tanto vayan al baño, cenen eh, llámenle a su novio un ratito a su novia y ya cuando estén desocupados en la noche volvemos aquí para platicar ahora sí sobre este libro nos vemos más al ratito no me despido claro que sí, Dax Salinas bye claro que sí, voy a revisar mi correo al ratito también, nos vemos profe Oxlack, dice Violeta González